Nuestra casa es pequeña, así que con poquitas decoraciones se llena. Cuidado, no rompas las decoraciones. Dos sonidos, ¿no? Disculpen nuestras patas mañaneras. Música, sí. concierto. El concierto. En la mañana. No, no sabemos manches. por qué Prueba tiene como tres días, que todos los días desde la mañana está el sonido del martillazo de la mañana? ¿no? Siete meses. Ah bueno, para que nos mudamos de esta casa. Es que este edificio todavía está en construcción. Pero suponía que ya iba a estar listo cuando nos mudáramos, así nos dijeron. Pero ya saben que la gente aquí es medio mentirosa. Sí. En este departamento hay muchos músicos como yo. ¿Sí? ¿No? Muchos sonidos en todas partes de construcción. Sí, pero empezó a las nueve. Sí. De partida no empieza a las 7 de la mañana. Es nuestro alarm. <risa> Ajá, no. <risa> no manches. Pero está bien porque tenemos que levantarnos ya a las 9, ¿no? El problema es que el sonido está todo el día y a mí me da dolor de cabeza. Sí. Ya para en la es noche, ya. no duele la cabeza estoy comiendo galleta, con tape. Y... Dip, como mexicano. ¿no? Chopeando la galleta. Chopeando. Chopeando. Está chopeando. Hoy no fui a la escuela porque hay un examen. examen. Y... Examen. Y puedo tomar... Examen. Examen. Examen, examen? examen en línea. Por eso no fui. En lo que Hayato presenta su examen, yo voy a hacer algunos ejercicios de respiración y como estiramientos, porque hoy me llegó mi periodo, así que ando un poco sensible y no quiero hacer ejercicio pesado, pero quiero hacer ejercicio. En el examen hay un artículo sobre... <tompa> <muchas> <muchas> el kimchi es muy importante para los coreanos y siempre es mejor hacerlo en casa. El kimchi es muy cuidadoso. Viene de culero. Este es el platillo. antes es el pecho pollo. <mixed> HP. ¿Añan más ánimo, gó? ¿Niang, niang Hola amigos, sí. ya soy otra mañana ya arreglada. ¿Qué vas a hacer de comer? Rice bowl okay. con carne de selva. ¡Ah, oh, qué rico! Con un poquito de verduras. ¡Oh, qué rico! Para tu salud. Gracias. Pero hoy un día muy crichano. Ah, tienes flojera. Ah, sí, flojera. Sí, por eso voy a hacer muy fácil la receta. ¿Vieron una risa Sí. Pero Hayato Morma, pero ojo Gracias. Gracias. Oigan, vean a Hayato estrenando sus pantuflas. ¿Sí? Tiene que poner su mandil, es verdad. Sí. Gracias. Me gustó. ¿Te gustó mucho? Sí. Te ve muy bonito tu mandil, tu chancla nueva. Le quedaron un poquito chiquitas. Pero era el número más grande que había. Es del 28, o sea, este hombre calza muy grande. Sí, porque soy alto. No es cierto, no es alto. No es alto. Hayato <risa> solamente se ve alto en los videos, pero les voy a revelar su estatura. Mide 1 centímetros. Es bajito yo no ande. Digo, pi Peace. No, no, la gente tiene que saber Peace. la verdad. ¿Por qué les mientes? <risa> Haciendo música con los albañiles. Está de Hayato versus el martillo. ¡Cállate! Disculpen su vocabulario, está aprendiendo. Pero no puedo usar cállate para Tania. No, porque Tania porque se enoja. Le, no le gusté. ¿sí? Y como menos son modos yo hijo mi André. da miedo. ¿Cuándo puedo usar callate? Nunca. ¿Nunca? No, eso Pero es. Pero los mexicanos usan mucho. Yo no uso ¡Cállate! callate. Yo no uso callate. No. No. Como mamá. Las mamás sí. Con la chancla. <risas> Oigan, por cierto Hoy es el día en que vamos a poner El pinito de navidad Ya quedamos que en la tarde noche Vamos a decorar de navidad La verdad es que tenemos poquitos adornos Pero ya estamos en noviembre Así que no importa que sean poquitos Después se pueden poner más De momento es día de poner El pino uh, Ya quiero poner el pinito, Hayato ¿Qué es pinito? Christmas tree uh, No, decimos el pinito Ah, ¿Por qué? No sé. Siempre Daniel no sé. qué era ojesa? El pinito. El pinito de Navidad. Ok. Ayer hice arroz, entonces lo voy a calentar en el micro. ¿Quieres mucho? Mmm, <risa> que ah, no Tania he wow, no bueno. hecho, No ha uh, hecho mucho. No ha mucho. no más. ¿Qué no? No falté. A -mato? ya le gusta mucho arroz mucho mucho muy bien cuando llegué a vivir en asia la verdad es que no me gustaba el arroz y hasta me estreñía de comer tanto arroz y ahora no puedo vivir sin mi arroz Lo bueno es que Hayato tenía flojera de cocinar. Vean este increíble plato. Wow, Hayato. Wow, no muy jepo. Mach, ¿qué tal? Sí. Como 15 minutos. Pero se ve muy rico. Es muy fácil. Ah, aquí. Qué rico, Hayato. Mmm, duró muy bien. Mmm. Muy suavecito. Te diría que muy machismo. Me gusta lavar platos? Sí, me gusta lavar los trastes. ¿Por qué? La verdad no sé, por alguna extraña razón me gusta lavar los trastes y lavar la ropa. Ay, muchas gracias. Los hombres, todo, no les gusta lavar. No, yo creo que hay hombres que sí les gusta. No sé. Cada persona es diferente. Sí, pero casi todo, yo creo que. <risa> Amigos, ya hemos salido de la casa y vamos camino a un cafecito de los de Tim Hortons porque tenemos muchas ganas de comer un café caliente y trabajar en otro lugar que no sea la casa. Como que a veces necesitas un ratito de despejarte, entonces vamos a ir a trabajar al cafecito. Amigos, llegó el momento del día de poner finito Navidad. ¡Ah, ¿Qué? Emoción! ¡Hay un insecto ahí arriba! Sí. No me digas que es una cucaracha. No, no, no, no, no, chiquito Ay, chonzo, de a... No, no, gracias. No necesito verlo. ¿Un cuñana? Es una palomilla. ¿Palmitas? ¿Qué china, NETWORK? Ok, ahora sí, el arbolito de Navidad está dentro de una de esas dos cajas. La verdad es que no nos acordamos de cuál creo que es esa. ¡Ey, chacamón, eh, Ah, okay. oh, sí, aquí está ah. Yay. Vean, estos son los únicos adornos navideños que tenemos Tenemos nuestro pinito que se guardó así tal cual El año pasado lo pusimos y así este, lo guardamos Y estos también son unos monitos que nos regalaron Y debajo hay otros adornos Pero para decorar la casa de Navidad necesitamos ambientarnos y poner música navideña Ya está ahí el marido canticante, y cante, pero... Vamos no. a poner música navideña real. Mm. Best Pop Christmas Songs. Uh -huh. classic, classic Christmas Music. Oh. Hace poquito alguien me dijo en los comentarios que qué bárbaro que Hayato ya iba a saber cuatro idiomas, pero se les olvidaba José que Marichan. Hayato. No habla inglés. Oh, Marichal. José Marichal, No. No. Live, no, vivo, yo no. En vivo. No. I want the classics. Classics. ¿Esto? Sí, está bien ese. ¡Wow! ¡Comillón de most wonderful time of the year! ¡Buen humor, ¡Hola! Sí. Nuestra casa es pequeña, así que con poquitas decoraciones se llena. ¡Cuidado, no rompas las decoraciones! Oh. ¡Eh! ¿Se rompió? Sí.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 de Tampico. Nuestro pinito. Sí, nuestro pinito. Venimos cargándolo desde Tampico. Sí. Ahorita lo voy a poner más bonito porque está como sí. Y me acuerdo que tenía un.. Vamos a cantar a... Navide... Navidad Navidad. Okay. Okay. ok? okay. Uno, dos, tres, cuatro. Navidad, Navidad, ña, ña, ña, ña.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 más parísum. ¿Cuatro ya? Sí, pero les voy a Crazy. ¿Crazy? ¿Por ¿Qué? Jurí, yo no sé, Koyangi era la chica. Ah, ah. Prim, Hanachi, Kurigo, Koyangi, Kurigo, Jurí, Chikuro, Boche, Mito, Cris, Mato, Caster. Pero todo hay pareja. Sí, todos tienen pareja. Ah, Tania. Sí. Sugero, suegra. Ajá. Tony, Toño. Ajá. Cuñado y cuñada y prim gato Tino, se llama Tino el gatito de mi hermana, es que acaba de adoptar un gatito Cuando vivía en Japón, uh -huh. siempre trabajaba en Navidad 썼지, 왜? 아, 뭐가? 아마도, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 있어? 왜, 왜, 그런 거잖아 그냥 나 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, 왜, Mucho amor este año, ese es tu regalo Tata. Pusimos aquí al lado esta casita de jengibre y otro pinito, el que rompió jayato ahorita lo voy a pegar ¿Regalo? Sí, vas a recibir regalo, mucho amor ¡Listo! Regalo, regalo, regalo Y aquí hay regalo ¿Y a mí qué me vas a regalar? Pues si te digo que te voy a regalar, no es regalo si te digo que te voy a regalar, no es regalo. Ah. Es sorpresa. Los regalos son ah, sorpresa Ah, ok. Ok, ok. ¿Sí? Sí. Muy bien. Espero. <ríe> Yo también espero. Hayato está haciendo pasta. ¿De qué sabor va a ser? Pero con chile seco. En lo que Hayato hace de cenar voy a intentar volver a pegar el pinito que no rompió Hayato porque pues resulta que estaba pegado. No sé si se alcance a ver que tenía resistor. Entonces lo voy a pegar. A ver si... Ah, sí. ¿Hancha? Sí. Frigo no, ya. yo todavía sigo viva, entonces el pinito no se va a morir nunca en la vida Lo voy a cuidar siempre y para siempre ¿Cuántos años tienes? Tiene como 30 años el pobre Pino ¿30 años? sí. ¡Wow! Señora Ya es un señor el Pino ¿Señor, eh? ¿Pino? Sí, señor, no ah, ¿Hombre? Sí, es hombre ¿Por qué? ¿Como el pelo muy corto? <risa> no sé Pino, o... oh, oh, o ya ya ya. ya. Sí, sí. Tengo oh, ¡Listo! Sí. Sobrevivió. Felicidades. <risa> Vean qué rica se ve la pasta que hizo Hayato y aquí más. Puede poner Pimienta, pimienta mm. al gusto. Oh, muy bien. ¿Qué tipo de pasta mm. más famoso? Más común. Más común. Común. Común. En México la pasta más común es la de tomate. La de tomate. Siempre. Tomate con algún ni like, no no, soy muy tranquilo no, pero chicos todo por el video del día de hoy, esperemos que les haya gustado, por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video, nos vemos en el siguiente video, adiós, adiós.